De acuerdo. Vamos a empezar entonces con, con lo que serían ya los, los tutoriales propiamente dichos. Pero antes de empezar a, a trabajar en, en el pequeño proyecto que vamos a desarrollar para aprender a utilizar Unity, vamos a ver un poco bueno, pues, cómo hay que descargarlo, de dónde, cómo gestionar, porque hay una serie de, de, de cuestiones previas que es importante eh, considerar. Para descargarlo, si entráis en la web de Unity, unity3d.com, veréis que tenéis dos opciones elige tu Unity y descargar o descargar Unity Hub Unity Hub es una pequeña aplicación que lo que hace es gestionar por una parte las instalaciones de las diferentes versiones del motor y, de, y del editor de Unity y por otra parte nos ayuda también a gestionar los proyectos eh, una de las cosas que ocurren en, en, en un contexto de producción es que eh, si empezamos a desarrollar un producto con, con una versión de Unity, pues a veces igual es conveniente mantenernos en esa, en esa versión y, y, no adapt, y no actualizarnos a versiones más nuevas. Eh, eso lo que hace es que si tenemos diferentes proyectos en marcha iniciados a diferentes tiempos, puede ocurrir que necesitemos tener más de una versión del editor y del motor instalados eh, simultáneamente. Y eso es una de las cosas que vamos a poder hacer con, con Unity Hub, como ahora veremos. Otra de las cosas importantes, muy importantes, que hay que tener en cuenta es que el uso de Unity es gratuito para uso personal y también para uso comercial siempre y cuando no superemos una cierta facturación. Pero eso no significa que no haga falta tener una licencia. Y esa licencia, para poder activar esa licencia, hay que tener una cuenta. Entonces, el primer paso antes de hacer nada, eh, bueno, o podéis descargar Unity Hub e instalarlo, pero realmente no vais a poder hacer mucho hasta que no os registréis. En la propia web de Unity, aquí tenéis un, un, un iconito que es eh, donde podéis eh, iniciar sesión o bien crear una, una nueva identidad. Si, si clicáis en, en Crear nueva identidad, pues nada, entraréis en el típico formulario para que indiquéis un, un correo electrónico, usuario y demás, o tenéis la opción de vincular vuestra cuenta, a una, cuen, una cuenta que tengáis de Gmail o de Facebook o lo que sea, eh, y crear un, un eh, Unity ID utilizando, utilizando esos, eh, bueno, pues estos otros servicios, como, como prefiráis. ¿De acuerdo? Volviendo un poco para atrás, también veis que eh, eso, eh, bueno, cuando os registréis, también eh, eso os dará acceso y de, de alguna manera llevar el control de, de una cosa bastante importante, que son los assets que utilicéis para crear eh, las aplicaciones. Eh, y para ello hay, como veis aquí, un asset store, que es básicamente es un sitio donde podéis Comprar o adquirir, en algunos casos son gratuitos, pues eh, diferentes tipos de objetos, elementos que, que son de, de utilidad. Eso lo veremos eh, bueno, pues cuando, cuando lleguemos a esa parte. ¿De acuerdo? Si instaláis entonces eh, Unity Hub y lo ejecutáis y demás, que podéis descargarlo e instalarlo tanto para Windows como para Mac o Linux, eh, lo que os encontraréis, con lo que os encontraréis es con algo como esto. ¿De acuerdo? Eh, llegar a, llegaréis a, estaréis eh, probablemente en esta pestaña normalmente por defecto se abre en esta pestaña y nos dice que no tenemos ninguna licencia paso número uno aquí en el iconito este eh, registraros y activar una nueva licencia que es lo que te, aparece aquí está desactivado porque no estamos registrados si hacemos el sign in voy a, voy a hacerlo y, y ahora continuamos bien una vez hecho el login, como veis, se activa el botón de Activate a New License. Simplemente clicáis ahí y podéis escoger entre Unity Pro o Unity Personal, que evidentemente escogeremos Unity Personal y además I don't choose Unity in a Professional Capacity. Done. listo, licencia activada. Ya veis que aunque, aunque activéis aparentemente una nueva licencia, en realidad, bueno, pues ahí veis que... que la licencia, en realidad, es más antigua. Con eso ya hecho, pues nada, simplemente echáis para atrás en, en las preferencias y llegáis a esta, a esta parte, en la que veis Projects. Aquí ahora mismo no hay, no hay proyectos. Hay un apartado de Learn en el que encontraréis uh, un montón de, de tutoriales y de, y de vídeos para aprender a, a programar y demás en Unity, con lo cual bueno, pues realmente eh, tenéis mucha ayuda. La parte de comunidad también con preguntas, blog y tal, y sobre todo la parte de instalaciones. Aquí es donde, bueno, pues como podéis ver en, en, en pantalla, eh, se pueden tener diferentes versiones de Unity instaladas. La versión de 2018, eh, la versión de 2019 y la de 2020, que son las que tengo yo ahora. También aquí abajo veis eh, los soportes que están instalados. El soporte para WebGL, soporte para Linux y soporte para Android. ¿Vale? Eh, eso ahora lo vemos. ¿Cómo instaláis una nueva versión o, o la primera versión de, de Unity? Pues nada, le dais al botón de Add y aquí os, os indicará sugerencias de, de cuáles son las, bueno, las, que, las versiones que hay disponibles ahora mismo eh, que, que podemos instalar eh, que no tengan instaladas, claro. claro está Como vale, veis pues ahí, recomiendo un, un release que es, la de, que es de 2019. Eh, también tenemos releases oficiales y eh, también pre-releases pues de, la, de las versiones que serán de este año, de 2021, pero que todavía están en versión alfa o, o beta. Simplemente escogeríais la versión que os interesa. Nosotros vamos a trabajar con la versión de 2020 en estos tutoriales. Siguiente, eh, os aparece la opción de, de instalar soportes. Vamos a necesitar soporte para Android porque... Eh, las, las gafas de realidad virtual, las autónomas, las Oculus, eh, van a funcionar con, con Android y, bueno, pues en mi caso yo seleccionaría Linux. Podéis poner eh, soporte para Windows, etc. ¿Vale? Fundamentalmente esos son los, los apartados. Si estáis en, en Windows, eh, es probable, en principio, os aparecerá también la opción de instalar Visual Studio. Esa es una decisión interesante porque, eh, en un momento dado, veremos que bueno, pues hay que programar, hay que escribir código, código en C Sharp. Y, y escribir código eh, bueno, pues es importante eh, algunas funciones, como la función de autocompletar o el acceder directamente a la, a la ayuda. Esas funciones... Eh, si instaláis Visual Studio, las vais a tener y, va, y, la, y la programación va a ser mucho más cómoda porque no tendréis que recordar absolutamente todos los nombres de las funciones, etcétera. Entonces, es una característica deseable en el editor de, de código que utilicéis. Se pueden utilizar otros editores de código y configurarlos para autocompletar, pero eh, es más complicado. Por tanto, en Windows es una buena idea. En Linux eh, no existe esa opción. Pero existe una otra opción aparte, tendréis que instalarla aparte, que es, es utilizar Mono MonoDevelop, que es bueno, pues una aplicación similar para desarrollar en C Sharp y demás, y también no, no nos va a permitir bueno, pues tener esa función de, de autocompletar. ¿de acuerdo? Por tanto, bueno nada, simplemente lo que haríamos sería seleccionar eh, las opciones. Para lo que vamos a hacer pues, serían Windows, Linux, dependiendo de dónde estéis, y, y Android. Y pulsar en siguiente y seguir las instrucciones, nada más. Una vez ya tengáis instalado, paciencia porque le puede llevar un, un ratito instalar eh, el editor, el motor y demás, ya para crear un proyecto, pues nada, podéis venir aquí a la parte de proyectos de Unity Hub y crear uno nuevo. Yo aquí, eh, al, al tener varias versiones de, de Unity, pues eh, clicando en la flechita me aparecen las opciones. En este caso, voy a optar por, o sea, bueno, como hemos dicho, haríamos, usaríamos la, la versión de 2020. Eh, bueno, vamos, vamos a hacerlo. Eh, en caso de, de iniciar, lo que veríais es que os aparece esta, eh, bueno, pues una, una serie de opciones, ¿no? proyectos en 2D, 3D, pam, pam, diferentes opciones y demás. Nosotros vamos a ir a un proyecto estándar, vacío, 3D, eso sí, ¿vale? simplemente tendríais que seleccionar dónde queréis eh, crear el, el proyecto y el nombre del proyecto que le vamos a llamar eh, que le vamos a llamar cómo le vamos a llamar tutorial VR Unity ¿Vale? ¿de acuerdo? Esto sería lo lo único que tendríamos que hacer y darle a, a crear bueno una vez que hemos eh, eh, creado el proyecto eh, os aparecerá una ventana de este estilo eh, en la que podéis encontrar bueno aparte de en la parte superior un menú como suele ser habitual en la mayoría de las aplicaciones y una serie de iconitos aquí que tienen que ver con la navegación por la escena que ya iremos viendo sobre todo eh, lo que lo que podéis apreciar es que hay eh, cuatro grandes zonas tenemos una primera zona aquí a la izquierda donde pone jerarquía una parte central que pone escena con este aspecto también eh, tiene otra pestañita que pone game pero bueno la parte de la derecha donde aparece inspector y en la parte inferior donde, donde tenemos una pestaña que pone que dice proyecto y consola también eh, bueno entonces eh, a ver eh, realmente eh, aprender a usar la interfaz el editor y demás pues lleva bastante tiempo y sobre todo práctica entonces en realidad, a medida que vayáis haciendo eh, un poco pues, ejercicios y vayáis eh, trabajando con, con Unity, iréis aprendiendo. No, no hay otra manera. Pero en este primer vídeo sí que quería pues, remarcaros un poco cuáles son las diferentes zonas. Empezando por, por la zona central, que es la escena. La escena, la escena eh, es el sitio donde están todos los elementos que van a formar parte de la aplicación en un momento dado. Eh, ahora mismo, como veis, solo hay, hay dos elementos, una especie de sol, que es, es la luz direccional, y una cámara. ¿vale? Esos elementos también los podéis ver aquí en la jerarquía. La jerarquía en realidad lo que nos, nos va a mostrar todos los elementos que hay en la escena, eh, pero bueno, pues en un listado y además un listado ordenado, porque bueno, como luego veremos, es una jerarquía, es decir, puede haber elementos... Eh, lo que, lo que en, en Unity, en la terminología de Unity, vamos a llamar GameObjects, objetos del juego, aquí eh, tenéis arriba GameObjects, eh, y, y podemos tener una jerarquía de tal manera que un, un GameObject eh, en su interior o dentro esté formado por diferentes GameObjects y así sucesivamente. Entonces, eh, aquí veremos un poco cómo está estructurada esa organización de elementos, que va a ser importante, en algunos casos ya veremos. Y en la parte de central veremos o veréis pues, la, la escena. Esos GameObjects eh, al final eh, son, son básicamente eh, los elementos con los cuales vamos a crear eh, nuestras aplicaciones. Y esos GameObjects tienen eh, definidas una serie de componentes. Eh, y esos componentes son los que van a, de alguna manera, determinar pues, básicamente cómo, cómo funciona esa aplicación. Entonces, si, si por ejemplo seleccionáis este GameObject de la cámara, aquí en el inspector podéis ver que tiene eh, dos apartados, bueno, de hecho tres con el audio listener este. Eh, uno que pone transform y otro que pone cámara, ¿vale? Si los colapsamos, aquí veis, tenemos tres, tres componentes. Este componente transform es muy importante. Está en todos los GameObjects, luego con algunos matices, en el caso, pues, por ejemplo, de las interfaces de usuario y demás. Pero en principio está en todos los GameObjects y determina básicamente la posición, rotación, es decir, orientación y escala de, de los objetos. Si tenemos seleccionada la cámara como tenemos, como podéis ver, eh, aparecen unas flechitas aquí. Nosotros, por ejemplo, eh, la flechita azul, que es, que es el eje Z, si clicamos ahí y lo movemos movemos la cámara en el eje Z, pero no solo movemos en el eje Z, sino que si os fijáis en el, en el transform, en la coordenada Z de la posición, pues se ve modificada, ¿de acuerdo? Eh, lo mismo podría pasar con el eje Y y con el eje X. Antes os decía que aquí hay diferentes iconitos, nos sale ese símbolo porque, porque tenemos eh, eh, seleccionada eh, la, la herramienta de, de, de mover. Si seleccionamos la de rotar, pues en lugar de flechitas nos aparecen, eh, nos aparecen una especie de círculos y lo que nos van a hacer es cambiar, eh, como veis, la rotación de, de ese objeto. También la podéis cambiar desde aquí directamente. ¿vale? Podemos venir aquí y definir exactamente la orientación y rotación de, acuerdo? de nuestros objetos. Luego, como digo, ese transform está en todos los objetos y luego cada objeto, según lo que sea, pues tiene sus, sus propias eh, componentes. Como por ejemplo puede ser la cámara. ¿no? En este caso es un objeto, es una cámara y por tanto tiene un, un componente que es de tipo cámara. Eh, si seleccionamos la luz, pues en lugar de un componente de tipo cámara lo que tiene es un componente de tipo light cada uno con toda una serie de, de, de propiedades, de, de comportamientos y una serie de, bueno, pues de cuestiones asociadas a, a ellos. Además de esos componentes, eh, podemos nosotros añadirnos componentes. Si leéis aquí añadir, pues como veis, eh, aparece un montón de opciones de tipos de, de componentes. ¿no? Eh, yo qué sé, pues efectos, halo, tal, un montón de, un montón de cosas. Ya iremos viendo... Algunos de los componentes que vamos a utilizar para, para cargar esto, o sea, para, para crear nuestro juego. Y no solo eso, sino que además nosotros podemos, y aquí es donde viene la parte de programación y la verdadera potencia, podemos crear nuevos componentes con una serie de propiedades, con una serie de comportamientos, que es lo que vamos a programar en los, en los scripts. Por tanto, eh, la idea fundamental es la escena está eh, o el juego, la aplicación, va a ser en realidad una escena donde hay toda una serie de objetos, y cada uno de esos objetos tiene una serie de componentes que determinan su comportamiento dentro de, de esa aplicación. Y así es como vamos a desarrollar las, las aplicaciones. Bien, la jerarquía nos muestra los objetos que tenemos en la escena, que están aquí. Pero eh, pues nosotros podemos eh, tener más objetos cargados en nuestro proyecto, que es lo que tenemos aquí abajo, eh, que sería, digamos, algo así como los recursos que tenemos para crear esa escena, esa aplicación esa, o esas escenas, etc. ¿Vale? De hecho, veis aquí que hay una carpeta que se llama assets, ¿no? Que sería algo así como, como recursos, como elementos que nosotros tenemos para, eh, para poder crear esas, esas escenas. Pero bueno, eh, eh, ya iremos viendo cómo, cómo eh, añadir nuevos elementos para poder crear nuestras aplicaciones. Por ahora solamente hay una carpeta con, con el sample scene que podríamos cambiarle y, y llamarlo main scene, por ejemplo. Al cambiarle el nombre nos pregunta si queremos recargar la, la escena, le decimos que sí y ya veis, bueno, en realidad no cambia nada, solamente ha cambiado el nombre de la escena. ¿Vale? Entonces en los siguientes vídeos, pues lo que vamos a ver, eh, sobre todo en el siguiente vídeo, lo que, lo que vamos a ver es cómo ir construyendo nuestra escena. Para ello vamos a utilizar, por una parte vamos a crear nuestros propios assets, eh, importando algunos elementos de, eh, que, que podremos ir descargando y encontrando por ahí. Y también vamos a, a añadir nuevos assets a nuestro proyecto utilizando el asset store que hemos hablado antes. ¿vale? El, esa especie de tienda que hay en Unity de elementos ya prefabricados o precreados eh, que podremos utilizar. Y luego ya bueno, pues en siguientes vídeos iremos viendo cómo, cómo añadir más, más tipos de assets, cómo ir construyendo la escena, etcétera.